Hola y bienvenidos una vez más a esta cuarta temporada de Navegaciones guiadas. En esta ocasión tenemos como invitada súper especial, máxima reina del Internet, la vicepeda <risa> quien nos va a llevar por las profundidades de un proyecto que si bien no es que siga como actualizándose hoy 2021. Sí sigue apareciendo en varios espacios, al menos afectivos en nuestros corazones. Eh, tienen un vínculo cercano con Tumblr y todas sus magias. Entonces, pues bueno, vamos a estar con eh, Gaby viendo el Girls of, eh, of the Internet Museum, Y, pues bueno, más bien Gaby, pues cuéntanos un poquito sobre ti, lo que sea que quieras compartirnos. Bueno, soy Gaby Cepeda. Eh, ahora soy más escritora que curadora, creo. Que está bien, está bien. Es, pues como, es momentáneo, o sea, todo el tiempo está cambiando eso. Pero bueno, el gym surge justo en un momento muy curatorial de mi vida. Es como agudamente curatorial, diría yo. Eh, que estaba viviendo en Buenos Aires y Creo que muy temprano, o sea, en realidad soy de esa generación como milenio, antiguo, eh, como que tuve internet desde el 96. Entonces, como no recuerdo, o sea, recuerdo muy poco de mi vida, sobre todo, o sea, desde el 96 tenía 11, claro, o sea, como el 11 para adelante, como pasaba mucho tiempo en internet, como no recuerdo un tiempo en el que no estuve agresivamente en internet. Y justo... Eh, en el 2012, que es cuando empieza el gym oficialmente, en, en Tumblr, siempre me parecía que estaba pasando algo en Tumblr que era como muy parecido a lo que pasaba cuando era yo más chica en Live Journal, que era como muchas chicas compartiendo muchas cosas que hacían como muy buenas, como de una, como unas conversaciones y una calidad que me, pare, como me volaba la cabeza todo el tiempo, como wow. Somos todas tan talentosas, tipo, como mucho entusiasmo y también, o sea, como todo ahora veo como los millennials de mi edad en Twitter todo el tiempo quejándose. Primero, por un lado, como extrañando el Tumblr de los 2010, como 2008, 2009 en adelante. Creo que para mí como en el 2015, dos, como que siento que Trump quizá mató a Tumblr, como, como que dos, a lo mejor Trump mató la sinceridad. <risa> puede en ser, general, eh, punto, eh, como, este. <risa> como Como fue una, una vuelta a la ironía muy fuerte, creo, a partir de, del momento cultural trumpiano. Y <risa> sí que, wow, bueno, es eso <risa> <risa> Pero, claro, como ahora, y como un poco esa sensibilidad eh, Tumblr era, ahora como que vive en Twitter, creo, también. Eh, que, tiene, que, va pa, que pasa por muchos lados, como esta idea de una, desmenuzar las identidades hasta el punto más radical, una cosa medio conservadora que también había en Tumblr, eh, como siento que eso ahora está en Twitter. Pero bueno, el momento en el que sale el gym es como... Yo estaba viviendo en Buenos Aires, estaba estudiando activamente curaduría, eh, y me interesaba mucho el arte digital y el feminismo, como ese cruce de dos cosas, y era, era un momento raro para mí. Yo estaba cursando una maestría que no terminé y justo no la termino porque eh, a mis profes, o sea, como el comité académico de mi maestría, directamente me dijeron como que no manejamos feminismo y no manejamos arte digital. Que es una cosa muy extraña porque había una maestría de arte digital en el mismo institución. Pero cuando tengo una reunión para hablar de lo que me interesa hacer, que era justo como este cruce de estéticas eh, femme, como lo girly específicamente, en, que estaba muy presente en ese momento en el arte digital, eh, me, como me dijeron, como la única persona con la que hablé, que era otra mujer, me dijo como, no, esto es como, ¿a quién le importa esto? Como estaban muy clavados como con la idea del arte digital más tecnológico, como más esa obra del conejo fosforescente. Como, y yo como, ah, ok, no, no, tipo, no, esto no es lo que estoy pensando. Tipo. Pero fue como, una, fue como una reunión muy, desa como muy desalenta desalentadora. Y al mismo tiempo en Buenos Aires estaba yendo como a un montón. Eso es muy lindo de Buenos Aires, hay como una cultura muy grande de... Como de educación independiente, como artistas que abren sus sus talleres eh, a artistas más jóvenes y les enseñan, eh, no sé, desde pedagogía artística hasta creación clínica de obra, como, como estas ideas como que se toman muy como de la escuela inglesa, como clínica de obra, y acá es como, bueno, acá vamos a hacer nosotros tomando mate y va a ser gratis, y dura lo que tenga que durar y traigan lo que quieran. Um, Diana Eisenberg, es como una representante muy importante de eso, tiene un libro muy lindo sobre pedagogía artística. Y entonces estaba yendo como a muchas de esas cosas, y en una de esas salió como, que okay, vamos a inventarnos como una institución. Y me acuerdo un amigo hizo como un museo, Andrés Pereira Paz, hizo como un museo de celular, que le mandabas un mensaje, y él te mandaba como un poema que se inventaba, o un AC Art, um, también estaba en ese taller Adminoliti, que ella inventó... Ay, oh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el... Creo que se llamaba como el, el Museo de Arte Geométrico Feminista, que era uh -huh. algo en lo que yo estaba muy interesada en ese momento. Y yo ahí inventé el GIE. Como fue como, ah, ok, voy a hacer un museo en <risa> Y Bien. ya está. No sé si, Gaby, nos quieras tú compartir pantalla. Eh... Ah, Ok. Porque bueno, estaba viendo que, que tienes también una entrada dentro de tu propia página, ¿no? Pero, porque también estaría bueno que nos hablaras. No sé ah, cómo okay. ver las primeras publicaciones en Tumblr. Antes, antes había una forma, como decirle. El archivo, ¿no? Pero Ay, no sé si, si ahorita se pueda. Sirve. Yo el otro ya lo hice para. Estaba buscando mi propia. A ver, perdón. déjame abrir otra. Te vez. dejo. O sea, tienes como, es que no sé si necesitas. Creo que seguramente necesito que me lo digas, sí. A ver. Okay. Y justo regresando a Tumblr, creo que estaba pensando que las primeras cuentas de memes que empecé a seguir en mi vida fueron en Tumblr. Y ¿Segura? me acuerdo sí. muchísimo de esta que era el eh, ¿cómo se llama? Como el, el púo estudiante de arte. ¿no? Eh, y era una, cuenta, <ríe> era una cuenta de Tumblr en donde pues, era el mismo eh, template ¿no? del meme, y era una carita de un cubo, y estaba así como entre poker face y visiblemente impresionado. Eh, y todo era como por cuestiones como de, de estudiar artes, ¿no? Entonces, también, digo, yo en ese momento no estudiaba artes, y pues igual me parecía chistosísimo, ¿no? O sea, como... Se me hacía una cosa, o sea, que en ese momento no sabía cómo nombrar, pero pues se entraron a cuenta de Tumblr que no, no publicaba más memes, o sea, solamente publicaba memes específicamente usando ese template. Y estoy segura de que quien lo llevara era quien los hacía. Y era así como un... ¡Wow! ...infinito de específicamente ese template de meme, ¿no? Y es, que, sí. y es, o sea, es un poco una locura también compensar eso ahora, ¿no? No, no sé, seguramente mi cuenta de Tumblr por ahí debe ah. seguir también. No sé si ya Qué lograste. Parte, ¿quién sabe? Sí, ya estoy en el, estoy en el. Uh, wow. Going back. A ver. Ya quieren. A ver, espérate, espérate. Sí, porque ya nos introdujiste que estabas en, en Argentina, ¿no? Cuando <ríe> empezaste. Y fue que en 2012, según dice tu página. 2012, sí. Oh, no. Espérate, estoy. Uh, claro, sí. estos son los primeros posts. Oh my god. Y mira, el primer post, un clásico. Eh, Oli Alina abrazando como señorita. Oh. Ah, esto igual podría ser como Mr. World de eh, esa serie eh, American Gods. Que este, no sé de dónde sacaste esta cita. Oli Alina es la shit, man. She has been making sincere net art since the early 90s. Oli Alina es. ¿Cómo se dice? Is the es la shit. Es este, como, como la... <ríe> la <bueno, yo>, ¿no? <ríe> es este, una Es la mejor. Porque aquí ya estás diciendo que eh, lo de, make, eh, lo de eh, make Sincere Art, ¿no? Que es como el lema que tenías. Sí. Claro, claro. Es el logo como... We're into sincerity. Era como esta idea... Justo es muy loco porque aparece como muy el gym. O sea, como la idea aparece en mi cerebro. A raíz de que a mí me, me parecía como que el arte digital... Al que yo, per yo, siento como que justo hablar de esto con alguien más se lo traía, como que siento que pertenecía como a un grupo específico, como en el, como no se sé, viste como el arte contemporáneo ha hecho 200.000 mil capas y a mm. lo mejor habitamos entre, yo pienso que entre 3 y 5 a lo máximo. Eh, siento que en el arte digital yo habitaba como un grupo específico que era mucha gente de Europa, del norte y de, y de Norteamérica, ¿no? Como afigurábamos muy pocos en el sur global, o sea, creo que había más gente de México, pero en Argentina o en Perú había muy poca gente. Y, sí. y, y entonces como siento que yo estaba muy expuesta como a esta forma rider Rips como siento que eso siempre era lo que tenía como mucha más visibilidad, como... O de Jogging, como estos vatos haciendo esta obra que era como muy irónica, como a veces como agresivamente vato, como dude. Eh, eh, como edgy, ¿no? Diría Doris. Claro, edgy, exactamente. Absolutamente. Forzadamente estética, edgy. Claro. No solo edgy, forzadamente. Edgy. Y yo pasaba mucho tiempo en Dump FM, en este tiempo de la vida también, que era como ese un chat que no, en el que no podías escribir, solo podías postear imágenes, que lo había empezado by the rips. Ahí conocí un montón de gente con la que todavía me llevo en la vida real, es increíble. Eh, pero como estaba muy expuesta a este tipo de, de aquí, o sea, no viene de aquí, obviamente viene de Fortran, pero como ese lado del arte que después se hizo medio Pepe de Frog, todo eso como viene muy de esa parte a la que yo estaba muy expuesta y era como, ok, pero al mismo tiempo también estaba como pasando, creo que por primera vez, como esta idea que ahora es algo que ya es como muy convencional y que siento que incluso se ha banalizado agresivamente que es como de esta idea de las mujeres o las chicas por primera vez teniendo como este poder de, de autorrepresentación online, como, ok, ahora yo tomo mis propias fotos, que ya es algo que venía desde MySpace, ¿no? Pero pensemos que no pasó demasiado tiempo entre MySpace y Tumblr quizá hay como cinco, ocho años a lo mucho. Y no había, en la época de MySpace no habían los celulares como de buena solución para tomarte fotos chidas. Pero igualmente creo que el, el momento de, Tom, de Tumblr que estoy pensando es como el, el, la selfie con la Mac. Como uh -huh. ese es el momento, uh -huh. como, uh -huh. como la selfie con el... Ah, yo no me acuerdo cómo se llama porque ya no soy, Con la cámara eh. de, de interna, ¿no? Sí, pero tiene como un nombre. el ¿Fotoboot? No bueno, photobooth sí. Era como la selfie <ríe> de Fotoboot y era como mucha, algo de lo que se burlaba mucho como este sector bato del arte digital como ah selfie art me, me. y como yo yo empecé a ver como un paralelismo entre eso la obra por ejemplo ahora vamos a ver pero, eh, estará aquí todavía mi obra favorita todavía tengo una obra favorita <ríe> Me encanta. Es de Emily Gervais y la tengo guardada tengo como una versión de ese gif guardada que pesa como 500, o sea, como demasiado para un GIF y todavía lo tengo por ahí. ¿Cuál es esta? También me gustaba mucho, uh, Mika Inti. Ay, oh, ¿qué habrá sido eso? Mika Inti era una chica, era de Nueva York, pero hacía cosas súper lindas y ahora es eh, editora. Eso es otra cosa que va a pasar mucho en el gym. El gym es ahora como un paseo arqueológico porque está como un poco en ruinas. Eh, pero además muchas de las chicas ya no son artistas, eso es una realidad. Eh... Creo que justo también este proyecto da cabida a plantear algunas preguntas, que sobre todo a la hora de brincar a esta curaduría en línea, específicamente en línea, no, no digamos como ampliada a arte digital, sino concretamente lo que sucede en internet, pues que muchas veces esa redefinición de etiquetas, ¿no? o sea, de etiquetas entre artista, curador, investigadora, este, no y etcétera, diseñadora, bla, eh, se me hace súper interesante porque en algún momento justo dentro de esta conversación muy, así, pues, digamos como muy sesuda, académica de bueno y por qué deberíamos considerar a que esta curaduría en línea es de hecho, pues Curaduría, ¿no? De, digamos, claro. y digo muy sesuda y académica, porque pues, sí, normalmente viene de este rollo como de no, porque curador viene de el latín, curare y que tiene que. No, o sea, y, y eso es como el contexto de, en el que se aloja y se entiende lo que hace una curadora. Y claro. un poco en Internet pareciera que de repente se reduce, o digamos, mal acotado, se cree que se reduce a una selección de cosas. ¿No? Y creo que la realidad es muy distinta, y un poco el tener un espacio de esta naturaleza, y que nos puedas justo llevar como por estos pues sí, conversaciones, desde mi pieza favorita hasta pues la historia también del de, de, desarrollo creativo de estas artistas que a lo mejor ahora ya no son artistas, sino que se dedican a otra cosa, y pues justo este viaje arqueológico, ¿no? <ríe> Me parece súper interesante porque al final eso es lo que esperas que suceda a la hora de, entre comillas, muchas, muchas comillas, historizar como curadora. Sí. Y eso me pareció muy, muy loco. <risa> Pero bueno. <risa> Una pregunta. Eh, el, uh, el post de Mika no lo vimos porque probablemente ya borró su Tumblr, ¿verdad? Y eso es algo también como sí. muy gracioso, de que muchas de estas siguen vivas porque pues siguen vivos los Tumblrs donde estaba la imagen. Si no es que claro. tú lo subiste. Pero supongo que ese... ¿O solamente era el lema? No sé, está... No, porque estoy pensando que debe haber sido... Este es algún sistema extraño? O sea, es un, es un video linkeado, ¿viste? Acá okay. me parece como el coso el coso para... Ajá, del video. Uh -huh. Entonces, a ver, Micaela, ¿qué pasa si lo volvemos? Mica... Eh... Inti, ¿Cómo se llama? Okay, <ríe> el inti. chile Romeo Inti. Al chile, ah, yo me acuerdo qué es. Como dije, al chile no me acuerdo de cuál es la obra. Pero ya me acuerdo, de, me acabo de acordar. Era eh, Era ella en la escena de... ¿Por qué está? Y mira, me aparece el chile. Ah. Wow. <ríe> wow. Es lo único que aparece. Ahí está, Archie. Ahí está. Y ¿Sí? En tu cara, archivo. academia. <ríe> Siempre me hace pensar en esa obra que no está aquí, pero que debería. Oh, se me acaba de olvidar su nombre. Eh, la que se llama Are You Inns, The Ruins. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Esta artista es increíble. Eh, eh, se ella es como Alman, Sí, sí. Justo. Siempre, pienso, siempre que vuelvo a las ruinas del gym pienso en esa obra de ella. Ah, oh, este era Meetumber. <ríe> que tiene el mismo diseño que el gym además. Que aparte, todavía a veces posteo aquí. Este es muy... <risa> Me gusta entrar a Tumblr y como encontrarme con la estética Tumblr todavía viva, es increíble. Eh, pero bueno, esta obra de Micaela Inti era, era la escena de Romeo y Julieta de la película de Leonardo DiCaprio. Cuando se encuentran como en el baño de cada lado y está como la pecera en medio y ella había editado su cara en eh, la cara de Julieta. ¿no? <risa> <risa> como se había como cortado, pero photoshopeado bastante burdo, era muy linda esa obra. Bueno, mucho óleo y alina. Esto todo lo debo haber hecho, o sea, estos son todos posts del mismo día que creé el gym. O sea, todos wow. estos, seguro. No, sí. Then, Entonces ajá. es una foto de Olia Lialina, un video de Mika, está como un solo un post de Tumblr que es My Body, My sí. Blog, My Body, My Rules. <ríe> eh, está clásico de Olia Lialina, de Teleportasia, eh, de, ¿cómo se llama? My, my husband, my boyfriend. Mm, my, boyfriend. my boyfriend. My boyfriend came, came back from, from, from the war. war. Es este <ríe> clásico. También los clásicos. Estos son los que más duran y tienen mucho que ver con, con que... Petra Cotwright sí la pegó, creo yo. O sea, como porque Petra Cotwright ya es como un artista, así, si no, yo diría, me atrevo a decir, blue chip, o sea, uh -huh, como bastante uh -huh. arriba, sí. sé que se preserva esto con cariño y cuidado. ¿no? Y pues es este que, eh, es bien interesante, ¿no? Esas primeras posts de video de Petra Cotwright con justamente la cámara de su computadora. Eh, la claro. La estética. Olvidó. Yo creo que en realidad lo que ella logra hackear es la visibilidad dentro de una plataforma como YouTube, uh -huh. ¿no? O sea, como en claro. este rollo de voy a usar las etiquetas más buscadas, eso es aunque increíble, no respondan eso. al video. O sea, eso me parece así como lo vas a, o sea, te vas a encontrar con esto y lo vas a ver, ¿no? O sea, es, Igual, eso es un hay... poco... Uh -huh. Igual me parece que para el momento en el que la pongo en el gym, ya se los habían tirado y ya están subidos sí, como... según yo sí. Como, como puro... otra vez, ¿no? Claro. Igual, ponle, a lo mejor el anterior no, pero este yo creo que sí, porque es del 2009, Das Hele Model, es muy bueno. Solo ella, tipo, esto es muy lindo, o sea, era como un momento bien, o sea, bien sincero del internet, creo, como, como esto realmente era como, ah, ok, vamos a pensar y hablar sobre esto. Por lo general, solo entre chicas, la verdad. Ajá. Pero siento que ahora hacer esto, como sería demasiado hate. No sé, igual probablemente también en este momento yo como, no, con esos no voy a hablar. <risa> Pero es verdad, también había mucho hate. Y de hecho hay obras en el gym que hablan como eso, de, de, de cómo hacer tu práctica y solo recibir hate, básicamente. Uh -huh. Esa este era... Ah, esto es de Shirus Helena Damiuk Good time. Chiris era como, era un festival que hacía Ria McNamara en Toronto, me parece. Creo que era una vez al mes o una vez cada dos meses. Y eh, ella le pedía, como comisionaba GIFs a un montón de artistas de todo el mundo, debo decir que esta época de mi vida también eh, estaba como overlap por el hecho de que yo también era artista, yo también hacía GIFs. Igual creo que nunca hacía ningún mío en mi propio. mío propio sea, nepotismo desde ese momento. Eh, pero bueno, ella le pedía GIFs como pensando a partir de una... Shiro, que es, casi siempre eran como cantantes de pop. Este seguro era Dusty Springfield, ¿sí? eh, Que es muy bueno. ¿Pokey a Shiro? A ver, también debe de ser muy buen archivo como de artistas, sobre todo haciendo GIFs. Wow. Claro, estos eran como también subían como la la como la documentación en GIF. Esto era de Nina Simón. Ah, sí, nos pedían tres por. Tres por sesión. Elena Dámido, esta es la de Nina Simón. Ah, mira, ¿no le gustan como las cabezas flotantes. <risa> <¿Podemos>? <risa> Pero bueno, este también es, sería como muy buen um, archivo, sobre todo de chicas haciendo en Este de Mika sobrevive. Oh. Como ahí editándose. Esto lo hacía con esos que estaban de moda. Mis tíos todavía lo usan en WhatsApp. Como esta idea de poner tu foto en esto. Como no es sí, sí, sí, sí. sí, claro. sí. Esto todavía, todavía lo hacen los tíos en WhatsApp, sin duda. Esto, esto es muy lindo también. Como en, esto no es una serie. 2012, wow. Parece ya van a decir casi 10 años. Casi wow. 10 años, sí. Bueno, y en un momento como me di cuenta que mi tesis no iba a prosperar en la academia per se en ese momento, de hecho, no, de hecho ya no, por pues, de hecho en el gym ya, ya no se cometió una tesis, también empecé como a guardar como citas o como de cosas que me parecía que eran importantes eh, para el gym. Creo que es un buen momento para decir los cuatro líneas curatoriales del gym, que era como, eh, la sinceridad, como la sinceridad siendo bastante importante, que él se entendía como eso, como una ausencia de ironía, pero también hubo como una cosa que pasó en el gym, como muy. Ahora se va a ver cuando, creo que cuando sigamos avanzando, pero cuando empecé, como tenía como ese bias que existe mucho en el mundo del arte y que por eso me queda claro que existe, porque yo misma lo. lo tengo seguramente todavía, pero bueno, lucho contra él, que era que tenía mucha obra de chicas blancas. Como esta idea del, del selfie art, como era muy común que cayéramos como siempre en chicas, que no, no por ser como, como convencionalmente atractivas, eran menos buenas artistas, pero sí había como una visibilidad bastante más grande. Estoy pensando como Molly Soda, como Fenómeno, Waver, eh, Petra Cortright, como que había ciertas chicas que eran muy visibles en ese momento y otras que no tanto. Entonces, en un momento esta idea como de sinceridad pasa de ser como esta mera ausencia de ironía, como también esta cosa de... Eh, de pensar la sinceridad como un arma contra estos grandes relatos, como esta idea de, ah, ahora ya todos somos body positive, y es como, ok, sí, mm -hmm. pero solo nos estás enseñando imágenes de gente convencionalmente atractiva, o sea, como como... <coughs> Pero, ¿cómo lo, exacto, ¿cómo sí. lo vulnera, como lo sincero cuando va de la mano con lo vulnerable puede cuestionar estas narrativas que se nos presentan como todo el tiempo desde la publicidad o desde lo, lo, lo visible, lo, la representación, como, como todas estas cosas que damos por sentado, ¿no? Uh -huh. También, otro era, tenían que ser una representación subjetiva, estoy leyendo, perdón, una representación subjetiva de girliness, que no me gusta la idea de feminidad, porque feminidad creo que incluye como un rango, mientras que lo girly sí tiene como una estética para mí mucho más eh, definida, que es como lo rosa, lo glitter, los ponies, como siento que hay como una cosa, hay algo ligeramente infantilizado o infantilizable sobre lo. Lo girly, que también es algo que me interesa, que creo, creo que lo relaciono específicamente en ese momento como con la sinceridad, como con lo vulnerable. Eh, bueno, la idea de una representación subjetiva de lo girly, pero que pudiera aplicarse a cosas mucho más, una cosa un poco más global, que siento que es como muy el feminismo, ¿no? Como esta idea de que si bien existe la interseccionalidad y todas estamos en diferentes redes de relaciones con nuestros propios cuerpos y con nuestros propios eh, lugares en la sociedad, sí hay, alguna, hay una idea de que puede haber algo universal en la, sobre la condición femenina, ¿no? Eh, otra idea era esta, la traducción de... Ah, esto era súper importante en esta época. La traducción de una sensibilidad artística a... O sea, saber traducir tu intención artística a representación online y viceversa. Esto es como muy la época cuando éramos todos marcas, como Débora del Mar Corp, eh, May Weber, May Weber también tenía como varias cosas de que vendía su tiempo en Etsy. Como esto es todo pre... no pre camgirls. hay De hecho, hay muchas camgirls slash artistas, artistas slash Cam en, en el gym. Pero sí era como un momento pre-Only eh, Fans. Donde la idea de vender tu tiempo efectivo era como un poco más... Lo decías en Etsy, por ejemplo, ¿no? Había una plataforma. <risa> volviendo como al core de esto, que era Donna Haraway, que era como... Eh, la, entender como obras que tuvieran como un entendimiento sobre la fluidez entre las emociones en la vida real y, o lejos del keyboard y online. Como la idea de que no, este, como que no hay una separación entre esto, todo es fluido, como las emociones y los afectos son los mismos por dentro y por fuera. Eh, la condición cyborg que describe Don haraway Como esos eran los cuatro temas. Todo esto fue como mutando como con el tiempo. Siempre mantuve esos ejes, pero lo, me doy cuenta que los entendía de formas diferentes con el paso del tiempo y este texto todavía este texto de Karen Barad que ha estado aquí puesto todo este tiempo todavía lo súper... qué loco que lo estaba tratando de hacer como un como una cita real <risa> académica sí sí sí qué huevo. <risa> nunca más lo vuelto a hacer tipo es Tumblr bitch uh, pero bueno este me, me gustaba mucho esta no sé qué tiene que ver con el feminismo pero bueno Karen Bara es como una académica feminista queer eh, no sé qué tiene que ver con el gym pero me gusta que esté ahí. Es como, ah, se nota que acaba de leer ese texto. <risa> ¿Qué será esto? A ver... ¡Ah, Petra Cordrad! Cuando es sí, Esto es bien temprano, Esos es de Petra a mí me gustan mucho. Sí, güey. Hace años que no veía uno de estos. Wow. A ver. Ah, Emily Gervais. Emily Gervais es una de mis artistas favoritas no. todavía. Ya no sirve. Pero era muy bueno, Back to Troy and Girl y Back to Troy Boy, y te metías a uno y te llevaba al otro todo el tiempo, tú, tú, tú, tú como te pingueaba, o sea, como abría 800 ventanas, era muy lindo. Emily Gervais era muy buena. Ah, Emma Gervais era edgy, pero nunca... Como a lo pendejo, como nunca, sí, ¿no? ah, Pepe de Frog, ¿sabes? O sea, como otras sí, chicas sí, sí, sí se volvieron. Y el otro día le estaba estropeando un poquito como, es, ¿qué estará haciendo? Y ahora es eh, programa, tiene sentido. O sea, siempre fue programa, pero bueno, ahora ya es más que nada programa. Eh, más, como y ella el, también tenía de... uno de estos espacios, ¿no? Que se llamaba, ¿se llamó? Se llamaba eh, de... Museum of the Internet, ¿no? Ese es justo un proyecto es verdad. de Emily también. Sí, es verdad, es verdad. Este, ¿quién? Eva Papamargay, Eva Papamargay todavía le va chido, ¿no? Todavía está como muy sí. metida. Siento que hay como, como que se hizo como más... No sé, como que, se, como que siento que sí quizá... Ustedes díganme también, porque ustedes hablan con más gente que yo creo. Pero siento que hubo como una división entre la gente que sí estaba persiguiendo como... Como el The Bag, como la, la, la bolsa de dinero del arte contemporáneo, que está todo bien, todos, cada quien. Eh, y luego, como banda que se sí hizo como un poco más nicho del arte digital, que uh -huh. siento que a lo mejor tienen como carreras más académicas. Eh, ah, Cloak, Cloak está chido. Cloaca. Uh -huh. eh, muy bueno, Cloaca. ¿Todavía existe, no? Sí. ¿Neta? ¿Todavía lo actualizan? Era, que, que era, bueno, no sé si lo actualizan, pero es bien bonito, ¿no? Que son esas Uf. esculturas con transparencias eternas. Sí. ¡Qué hermoso, güey! Sí, a mí me gusta Uy, mucho. Sí. El verdadero scroll eterno. Uf. Exacto. Claro. Y además esas como esculturas que van formando con transparencias, a mí, yo me acuerdo que, yo, que no sé, a mí me parecen sumamente bellas. ¡Oh, no! Se detuvo el scroll. <risa> <risa> ¡Oh, no! Me afecta ¡Oh! No, pero sí es increíble. Esto era muy bueno. Qué buenos proyectos. Eh, esto me gusta. ¿Quién será? Hay un botocito de Next. Es que no sé, creo que tienes Millo. que como cambiar la página. Eh, ah, claro. Sí, bueno. Sí. <risa> perdón, <risa> perdón, Claude. Ya volveré. Millo Juventus Tenis, que está, era venezolana viviendo en Francia. Yo no voy a picar tantas quotes. Paul <risa> no, es bien interesante Porque, pues si al final <risa> sí, Siempre empezó como un Tumblr Y un Tumblr es como esta recopilación cotidiana Pues un poco como micro diario, ¿no? O sí, sea, sí Como los blogs tradicionales Entonces es bien, no sé A mí creo que me, me interesa mucho que, que nos comentes Qué es lo que sientes ahora Casi 10 ahora años me Ahora me está dando eerie Como así está medio, no, esto está bien raro Porque sí veo como el como el germen de todas las cosas que ahora sí estoy persiguiendo como académicamente, como esta idea de, como una idea de aceleracionismo que sea amable. O sea, como me preocupa un chingo el aceleracionismo en el sentido que me preocupa que como que la gente que lo liderea o la gente que es más visible al menos eh, gane. Entonces siempre estoy, como siento como aquí se ve ya desde el principio que estoy pensando como, ok, como esta idea de, lo humano que con, que se encuentra con la máquina no tiene que ser no tiene que ser horrible no tiene que ser opresivo pero por ejemplo también me cae súper mal como el Falk como el, el futurist, future is future no sé, oh, uh, comunismo fully automated luxury communism que es como, no, como no no se trata de que todos nos portemos como millonarios como no se trata de eso eh, pero sí siento esto es, es interesante porque me da un poco de, de cringe pero al mismo tiempo digo wow esto es o sea ya todavía me interesa todavía estoy preocupada por estas cosas eh, druid, ser un druida o un ingeniero es to be a fool los druidas no pueden re, re, revivir el pasado y los ingenieros no pueden construir tecnologías que no tengan hidden trouble Uf, voy a volver a leer esto <risa> esto me lo va a guardar me lo va a guardar después qué fuerte qué es esta Encima, eso es lo peor. Mi esposo, Derrick Bouser, que también es artista, eh, siempre se, <risa> se queja lo mismo. Tomo un chingo de notas y archivo un chingo de cosas y nunca las vuelvo a ver. Como, <risa> o sea, no me he vuelto a entrar al en años. Como tengo un Evernote así, como colapsando de notas que tomo y jamás digo, ¿qué estoy haciendo? So, nunca lo vuelvo a ver. Como en mi mente todo es, todo es nuevo, todo el tiempo en mi mente. Soy como un bebé. Eh, <risa> es increíble. Pero esto sí, esto es muy loco. Igual, a ver, voy a decir, esto es, todavía estamos, bueno, no, ya digamos, el, por ejemplo, en un momento posteaba Lady Gaga porque pensaba, para mí, o sea, honestamente pensaba que Lady Gaga estaba haciendo como selfie art de increíble calidad. Esto era con Nick Knight, además, que todavía uh -huh. pienso que es como, como trío estaba pensando también que shows, escribí sobre Show Studios, ¿se acuerdan? Que, o sea, Show Studios es como, sí. el, como el estudio de Nick Knight, que es como un fotógrafo de moda, eh, pero muy temprano, o sea, como mi tesis para graduarme de la licenciatura, que en realidad fue como un ensayo de 20 páginas, fue sobre cómo Show Studio posteaba como imágenes muy en alta que podías imprimir tú en tu casa. O sea, como uh -huh. tipo, podías hacerte uh -huh. como un póster post, de, no sé, Naomi Campbell en una sesión hecha por ella. Aparte, hacían básicamente Twitch de su... Sí. Suce, todavía las hacen de sus sesiones fotográficas, o sea, las streameaban como cuando, ni, cuando no había ni capacidad en el internet para streamear. Pero bueno, sí, sí, todo, sí, sí. o sea, como siempre he sido medio stand en Ignite y con Le, creo que con Lady Gaga hicieron grandes cosas. Todavía, no me lo arrepiento. A ver esta Claudia Mate. Claudia Mate todavía es muy sí. chido. ¿no? Sí. Ella sigue. O uh, esto es re lindo. Más Uy. rara que nunca, diría. Y eso es, ¿No? por supuesto, algo muy hermoso, sí. Sí, tengo sí, que meterme a... Sí. Porque creo que cuando, cuando curé cosas en la vida real, como del arte digital, nunca no puse a Claudia Mater. Como siempre, siempre es un hit, así como... Esto me gustaba, creo que esto el después se volvió un poco más real, como esta idea de... Eh, como clavarme más en conocimiento que, se, que yo consideraba que se estaba haciendo en comentarios de Facebook, en, con Twitter, uh -huh. más allá como de solo citas. Como estas cosas que, que pasaba, que veías pues, y decías, ok, ¿qué? Como, escuchen, soy una formalista, maximalista, artista de instalación que nunca tuvo tiempo, espacio, dinero para hacer mi trabajo y esto es por la razón por la que escribo y hago GIFs. Esto era como muy real también. Sí. Eh, lo que necesito ahora es como residencias buenas, largas y bien fundadas, con buen dinero, sí, sí, sí, sí, sí. y un show, y una exhibición, un espacio con dinero. Entonces van a ver lo que realmente puedo hacer. <ríe> Ay, qué loco, porque sí le va súper bien a Jessy. Oh. Eh, Ah, y se llama artist statement. Sí, exacto, artist statement. Claro. Eso, está, sí, eso es también eso es otra cosa que me gusta mucho de Tumblr, o esa capacidad que nos decías al principio de generar tus propias instituciones. Uh -huh. Claro. ¿No? Entonces, pues sí, un, <risa> una serie de posts en Facebook los puedes hacer. Se vuelven una obra, statement. claro. ¿Sí? What uh, Jennifer Chan. Uh. Jennifer Uy. Chan ahora es el Uy. Uy. Sí, no, <risa> es, es tremenda, a mí yo la amo mucho. Jennifer Chan es así, bueno, cuando esa mujer escribe, yo creo que sí. todo lo que le rodea se incendia y me encanta. Ajá. Yo colaboré sí. con esta época, o sea, es que, bueno, una razón por la que inventé, me inventé el gym también fue como para tener una excusa para hablar con todas estas artistas también. Ajá. Y como tengo, tengo recuerdos así como, Jessie Darling tal vez no tanto, pero con Jennifer Chan sí llegué a platicar mucho, o sea, como eso, como pensar juntas eh, no pasaba con todas, no quiero decir como que soy cercana a todas estas artistas, pero sí fue como disparaba como muchísimas conversaciones, que al final creo que es un poco lo que quería, como realmente me doy cuenta que nunca he sido como fan, o de, nunca he tenido como ese fetiche del archivo, como les digo, todo lo que archivo, si mañana desapareciera, digo, mm, bueno, ok. Una vez borré sin querer todos mis gifs, y es como mm, bueno, <risa> eh, tipo, o sea, como, Ups, ¿qué va a pasar? Ni eh, como no tengo ese fetiche, o sea, como nunca pensé el gym como un archivo, pero creo que sí como esta, o el otro día alguien me, o sea, como pensando en una clase de feminismo, como pensando, eh, como es, es algo que me preocupa mucho ahora, como siento que como el, el archivo y el cuerpo son los dos conceptos que están como, súper centrales en el feminismo, y siento que no es casualidad, sino que desde las instituciones que les interesa cooptar o saber manejar el feminismo, que digamos la política y la academia, son los dos, los dos conceptos que más están fomentando, con proyectos, con lenguaje, con lo que leemos, o sea, y pensado que cómo se vería como un feminismo sin archivo, y, y pensaba como que creo que sería algo como como mucho más basado en las relaciones, como mucho menos... También, claro. te, por ejemplo, pensando como en una utopía, eso, eso era como un ejercicio en clase, como no es algo que yo inventé, pero cómo sería el objeto de la historia del arte en un futuro ya completamente despatriarcalizado. Y yo decía, ok, si no estamos en constante miedo de que nos desaparezcan o nos maten, o que las culturas, tu cultura sea aplastada o ignorada, no habría como este fetiche del archivo, ¿no? Como, ¿cómo, ¿qué estaríamos...? Mm -hmm considerando valioso y para mí era como esta idea de las alaciones como conversaciones que no dices, ah, esto hay que guardarlo, o oh, hay que guardar la carta, sino como una conversación que tuviste que llevó a algo, quizá una como, un reconocimiento de que el arte es como una tarea mucho más colectiva de lo que nos gusta pensar, como no es solamente como, ah, y se pega y todo esto, o sea, ah, este artista hizo, sino que siempre estamos en conversación con un montón de cosas sí. que quizás se materializan en un objeto digital en un momento, pero que... Al otro día te lo tumba Tumblr, también, y está bien, o sea, como, como siento que eso, como eso tiene mucho que ver con ¿Cómo me siento yo como el Jim y cómo se construyó también en eso? Mi canal eh, todavía hacía esto. Justo <risa> pensó, bueno, hace no mucho leía, ¿cómo en un Twitter o algo así, o sea, lo vi en redes sociales, no me acuerdo en cuál, y decía algo así como por favor hay que detenernos y darnos cuenta de que el internet es un archivo, ¿no? ¡Claro! Porque, ¡Absolutamente! Pues, es que, ¡Claro! O sea, es que pareciera que hay una necesidad, así, digo, no sé, o sea, y lo vemos ahora como con otros temas también, pero, pues, el querer colocarle ciertos valores obsoletos, obsoletos por supuesto, ¿no?, dentro de un espacio que te está pidiendo manifestarse de una manera distinta, Creo que o sea, siempre, siempre es como esa conversación de, ¿por qué se nos escapa esto? no Y me acuerdo mucho de hace unos ayeres, platicando con un amigo, eh, con LATS, que también hace piezas digitales. Eh, hablamos sobre pues, esa constante preocupación de cómo restaurar, archivar y mantener vivos ciertas piezas que existen en digital y particularmente las que se colocan en internet cuando son absolutamente vulnerables a que las plataformas pues las eliminen, las alteren o que eventualmente no se puedan abrir porque Flash murió y esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que él en su momento, o sea, él así hace no sé, unos 5 o 6 años, desconozco si siga pensando lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que se me quedó cuando me lo dijo, porque decía, o sea, me dijo algo así como: Pues es que a mí no me importa un poco como liberar este GIF, ¿no? Como en el Internet y dejar que tenga su propia vida, ¿no? O sea, pensar que también uh -huh. es un organismo que. Pues sí, güey, o sea, a lo mejor al rato se va a viralizar y a multiplicar y lo van a plagiar mil veces y lo van a imprimir y lo van a, ¿no? O sea, en el mejor de los escenarios. Y tal vez no, tal vez solo se vaya a las cavernas profundas del internet y nunca más vuelvas a encontrarlo y nunca más vuelvas a salir de ahí. Y que incluso hablábamos de este rayo como quizá un poco más radical, como que él decía, de, pues bueno, hay veces que cuando construyes algo que tiene que habitar en internet, pues lo eliminas de tu computadora entonces pues un poco ahora sí ya está como liberado y colocado en un espacio que definitivamente pues su estructura es no poder ser un archivo claro, no puedes absolutamente. buscarlo no o no pues volver a muchas de esas cosas y no sé o sea, es pues que va completamente en contra no como de muchos de estos statements académicos del arte, ¿no? De las búsquedas de colocarle valor a algo, ¿no? Como que hay una cosa ahí con quiero tenerlo y además quiero tenerlo por siempre, ¿no? Aunque, sí. es, no sé, es imposible, ¿no? Y eso es justo, o sea, como siento que es esa idea que mencionas, como esa idea de organismo, es como una que enfatiza mucho más su valor desde lo relacional, desde en qué claro. foros fue posteado, desde con qué se comparó, con qué fue leído, quién lo posteó, qué, qué estaba sintiendo, qué estaba pasando, que... Ah, el objeto, que es como, la, como lo que decía un poco Kane como esta idea de la unicidad o su integridad como objetual, como que, que siento que es como muy... Eso es muy lindo de ese texto de, de Michael Connor, como la idea de la objetualidad digital como una performance del objeto, como performance de la objetualidad, como, como la imposibilidad de que pueda ser un objeto porque, en primer lugar, está constituido de relaciones, como está claro. constituido del entorno en el que lo estás viendo, que el tuyo va a ser Mac, el mío va a ser Windows, el otro va a ser Linux, o sea, como, como es un imposible que sea único, en, incluso en ese sentido, como en un sentido definible. Pero sí, eso es muy interesante. Y a mí me gusta mucho, o sea, como en algún momento lo dejé de hacer porque sentía que estaba como un poco autoexplotándome, un poco como Jesse Ajá. Darling, como eh, como quería que una institución me dijera, ok, te lo compro, aunque solo aunque no fuera por demasiado dinero, pero ok, nosotros lo vamos a archivar. O sea, como bájenlo y archívenlo. Eh, pero nunca pasó eso, y hacía un montón de, o sea, son un poco culeros, pero hacía como un montón de entrevistas gratis sobre esto, y era como, ok, no estoy consiguiendo trabajo, no me están pagando por hacer estas cosas, como, ¿qué está pasando? ¿Y por qué lo estoy haciendo como si no está...? Que tenía mucho que ver eh, con, creo que una frustración con la que se pueden identificar muchos artistas emergentes ahora también, pero con esta idea que te venden como de si, pues te haces mucho en Instagram, si eres visible, visibilidad, visibilidad, visibilidad, autoexplótate, vas a, o sea, te va a ver un galerista, como esta cosa de vas a llegar a encontrar el estrellato, que por un, en un momento está chido, o sea, y dices, ok, no solo lo hago por eso, también lo hago porque me interesa, porque estoy desarrollando un trabajo, estoy desarrollando una forma de pensar, eh, como estoy... ...por poniendo las bases de mi propio castillo de conocimiento, por ponerlo de alguna manera. Pero también es como, ok, tampoco es obligatorio, ¿sabes? Eh, tampoco, o sea, tiene, tenemos como que tener un límite de cuándo nos estamos pasando chido y cuándo me estoy explotando. Uh -huh. eh. Y en un momento sentía que me estaba explotando. Eh, y tenía mucho que ver, sí, como no sé, me dejó de interesar... Pero bueno, acá hay un vuelco, creo que este es el momento para mí. Laura Código es una artista, es una artista argentina que tenía ese que se llama Institutricex, que era como un álbum de Facebook donde ponía como mujeres uniformadas. Y tenía mucho, era como una cosa como medio a pero también tenía que ver como con nuestras ideas sobre la autoridad, qué pasa cuando feminizamos la autoridad, como, sabe, como con esta chica, claro. Eh, como era, era muy lindo. Ella tiene como una... Ella tiene otra cosa que muy, clara, muy fácilmente podría estar en el game que es increíble. Que es que ella guardaba e imprimía y luego atrás les escribía como la fecha y quién lo posteó a todos los, sus favoritos de Fotolog. Sí, sí, sí, sí. Que en México Fotolog fue un poco más, para mí era como más de estéticas, más MySpace, como que estaban como que la banda cumbia, la banda hipster, la banda rave, pero en Argentina pegó mucho en el mundo del arte y como muchos artistas subían cosas muy increíbles. Entonces ella tiene como este archivo que yo la vi en el 2019 y todavía lo tenía como en unas cajitas así como en papel wow. bond, pero recortadito como una locura, increíble, como increíble pieza. Tiene nombre la pieza, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Laura Codega, gran artista. Mira, este también se murió. Es que Jessie Darling en un momento se retiró. Eh, un poco yo seguí esa escuela de pensamiento, que es como retirarte de las redes sociales un poco. Como dejar de postear tanto, dejar de escribir tanto al pedo, a menos que te paguen. Eh, y entonces bo ella borró, ella, perdón, borró todo, todos, Casi toda su obra, o sea, toda la obra que estaba como gratis, disponible. Este es listo Sí. Ah, oh, porque todavía, está, todavía existe The Wrong, ¿verdad? Sí. Probablemente ¿Sí? <risa> debe haber sido de los primeros pabellones, si es 2013. Sí, seguro. Debe haber sido el primero, de hecho. O sea, de sí. la primera edición. Ajá. Ángela Huasco, ella también, increíble. Sí. Eh, pero bueno, lo que iba a decir con Laura Códega Es como que empiezo a darme cuenta Como, a ah, la mierda, no hay nadie Del sur global eh, Casi todo el mundo es blanco Excepto por Jennifer Chan eh, ¿Este quién era? Este era muy lindo Me acuerdo mucho de esta obra Uh, Narda Alvarado este, Esta obra es increíble Romantic Boring Has Que es como ella jugando Videojuegos muy 2020. Sí. I'm sleeping in my office. Uh, me encanta. Esto lo debo haber mostrado en algún lugar. Tengo, tengo una idea de haberlo visto en una pantalla gigante. Creo que lo mostré en Lima en algún momento cuando vivía en Lima. Este es muy bueno oh, Me encantan estos, estos Me encantan estos videos. <ríe> me gusta mucho un video. También eh, ahorita, seguro vamos a tropar una de Hannah Black. Amo un video con eh, contenido apropiado de YouTube con subtítulos poéticos. Eso es como muy mi estética, creo. <ríe> como lo veo, digo, esto me va a gustar. Jennifer Chan, más. Mira, mis amos de Internet at Arts Tag, sí, es cierto. Ese es el de Emily Gervais. Eran re sus videos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Siento que o siempre yo... lo supimos, pero. Sí. Pero. Pero sí. Claro, a lo mejor yo, yo... todos estábamos encabronados. Es que, o más, es que justo, más bien. O sea, justo yo recuerdo muy bien la primera vez que leí su texto para este libro que editó uh, Omar Coley, ¿cómo se llama? Eh, uh -huh. You are here, art after the internet, y tiene, uh -huh. Jennifer, tiene un texto que... Es o el sea, mejor. Que es de verdad, o sea, yo decía, es que se me queman las manos de, verdad, de, eso, de <risas> leerlo. Es como, puedo sentir, puedo sentir la intensidad del, del taipeo, así. ¡Guau! Wow. Sí. <risas> es verdad. Yo también me escucho todo. íbamos a escribir juntas, pero bueno, no puedo decir más porque no pasó, pero no pasó. Uh, por un blog. Del que no voy a hablar mal. <ríe> Me lo voy a guardar. Escuché que son vengativos. Uh, Sylvie, Sylvie Prentiss estaba chida. Nightcore Girl. Es Nightcore Girl. Sí es cierto, güey. Todavía existe. Yeah, Quitó no. su, wow. Bueno, ella no era, nombre. Ella era DJ. Todavía hacía como unos, justo, unos remixes de Nightcore muy buenos. Ella <ríe> sí era como edgy en el sentido edgy. <ríe> Me dio vato. Mm. Pero bueno, creo que por acá es cuando empiezo a... Igual, eso es muy loco, porque justo cuando digo, ah, por acá es cuando empieza a ver como más inclusión, <ríe> tipo, son todos los que ya no están. <ríe> o sea, son todos los que fallecieron. Uh, esto de Amalia Ullman es increíble. El otro ya se lo recomendé a alguien. Como ahí el, alguien que conozco estaba pensando... Charlie McWriter en Twitter, si lo, si lo quieren seguir. Está pensando como en estética trans. Y esto es como un texto de Amalia, una presentación de Amalia Ullman donde habla como del fenómeno Justin Bieber de siempre estar así. No, no es cierto, este es otro. Este es sobre como la... Es muy loco, como Amalia Ullman hacía como estas charlas súper profundas sobre como estéticas que le llama la atención, y esta era más como ese, la estética bootleg, lo que ahora llamaríamos uh -huh. como estética aliexpress, uh -huh. para ser más rápidos, pero como, claro, como esta idea de cosas que aparecen en todos lados, como estos arreglos de plantas con sí, estas sí. cositas curvas, como, claro, como una, era, es como ella siendo medio bodeleriana, medio como, como el que pues todo, La, por la, la vez pasada pensaba que, que ya, o sea, al menos yo no he encontrado hasta hoy. Si, si lo tienen a la mano, díganmelo, porque justamente pues, pensaba así como: ¿quién está haciendo estas piezas que tienen que ver con la estética de Wish? Las necesito ahora mismo. Wish es un lugar súper raro. Me encanta. ¿Ese era, ese, era el lugar, ese era el lugar que ocupaba muy cabrón Amalia Ulman. Ahora sí. oh, hice una película, pero no la he visto. O sea, no sé si la puedo ver como ilegalmente o no. Oh, este obra de. Esta obra de... Ah, del, Light, sí, es hermosísimo. De Petra Cotred, que aparte sí, era, era del moca Amo que te den presupuesto y le pongas cámaras a perritos. Uf. Sí, sí. <risa> en un sí, fondo verdad, verde, ¿no? Sí, güey. Uh, encima pinche cámara. ¿No era Phantom? No creo que era cuando estaba de moda hacer cosas con la Phantom. Puede muy cabrón ser la Phantom, wey? ¿Te acuerdas que en el fútbol, como Phantom como... verdad Sí, sí, sí. sí es cierto. Muy era vato eso. Atentivo. Muy lindo. Hasta tenía como un nombre las tomas, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Phantom no. Call Cuando no te... hemos llegado al 4K en el celular. 4K, güey. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y además, si sí le pone tags a los perritos, ¿no? Es, es, sí. A mí es muy bonito ese video. Sí, es hermoso. Me, sí, ya casi no hace esto, ¿no? Ahora solo hace no. que, bueno, sí he visto, o sea, he visto que hace como versiones animadas, como más video. Pero por lo menos es creo que este humor que... es que también no sé, este humor como de mediados de la década de los 2000 miles, principios de los dos miles Claro. o sea, sí era una cuestión muy generacional, yo supongo. Sí. sí o sea, pues, sé, Santa como Black. dices, Trump vino a matar la sinceridad y los memes empezaron a, no sé, sea, a volverse feos. Claro. Este, este es un clásico. Este, este es un clásico. Hannah Black es este como el epitafio también. como, O sea, si entras hoy en la actualidad del gym, esto es lo último que ves. Esto es como, para mí, es como el, lo que dice en la tumba del gym. Sí, sí, sí. <ríe> eh, que Tres tiene, años es después, como ¿no? mucho. Sí, wow. como, ok, ya, aquí, sorry. Eh, pero Hannah Black, justo estoy pensando que este video de Hannah Black, que es, como conocí a Hannah Black, que a alguien con la que sí me llevo, y como siento que influencia un chingo mi práctica, su forma de pensar, eh, su forma de escribir, eh, me lo pasó Jennifer Chan. Una vez me escribió como, ¿por qué necesito este video en el gym? Como medio enojada. <risa> <risa> <risa> eh, y yo, a ¡Ah, la verga, no sé, tipo... ¿no? <risa> Ah, porque hubo un momento, esto es muy loco, hubo un momento en el que Jennifer Chan cura una muestra, Body Anxiety, que era muy paralela al gym en el sentido de que compartían como muchos de los, era como esta idea, por eso creo que estoy abogada como de la idea de los cuerpos en el feminismo, porque tipo, literal, it's been years, um, pero era como esta idea de el cuerpo en las pantallas, cuerpos de mujeres en las pantallas. Eh, y estaba muy cabrón porque se llamaba Body Anxiety, como ansiedad corporal, sí, sí, sí. y creo que había una sola persona que no era blanca, o sea, un, una sola mujer no blanca en toda la muestra, y hubo como un como un backlash bastante fuerte contra la muestra. Como, como, como si estás hablando de ansiedad corporal, tienes que hablar de cuerpos de color. O sea, no puedes como sí. ignorar una de las eh, causas de ansiedad corporal más grandes que existen, ¿no? Eh, más obvias también. Entonces, ella, me acuerdo que ahí ella como se... Re, Jennifer Chan como que se replegó un poco, como que dejó de curar, de hecho. Creo que incluso... A lo mejor hizo una o dos cosas más y ya no. Y yo al mismo tiempo estaba haciendo, o sea, creo que el mismo fin de que se abrió esa, o sea, como que hubo, que salió esa exposición, yo estaba haciendo una en Lima, ¿no? que era como una versión del gym en la vida real, que debe estar por acá. Sí, las tienes en la página, ¿no? De hecho, sí. estaría bien buena que nos también nos mencionaras ah. eso. ¿Cómo pasaste a pues a volverlo realmente un archivo de arte, no? Está, creo que en la en tu propia página está donde entras, está la está en la entrada de Jim. Yo como, uh, a ver, sí, es verdad. Disculpa Ay, por ser stalker de páginas de internet. <risa> no, no te Conozco es que, mejor ¿no te... tu página que tú. Es que la próxima la reíse. La reíce, el... Gracias te lo agradezco la revisé este año además y ya no entiendo nada o sea es como dónde quedó el gym? dónde lo puse lo quité no acá está esto está abajo ahí está, uh, está. claro es bitch esto es como ahora soy escritora vibes pero, <risa> <risa> pero bueno, ya volverá ya lo volveré a poner hasta arriba estos son todas las artistas que estuvieron wow, good wow. y claro esta es la esta es la última que hice que fue ahí que se llama girl saluda. Y me acuerdo que fue así como un huge view, porque si bien el gym, es no voy a decir que no, pecó de tener problemas de diversidad varios años, para ese momento ya se me había quitado y estaba Hannah Black, que es como una persona de color, Andrea Crespo. Andrea Crespo es un caso muy interesante. Sí, porque sí, sí. sí, Ok, Andrés Crespo, pero Andrea Crespo en ese momento... Eh, o sea, como que tenía... Estaba Adminoliti y Débora, mm -hmm. que eran de acá, de esta área del mundo. Como que, ok, como que me acuerdo que cuando pasó el voy yo como, uh, como... me salvé como del baño. ¿Eso fue en Lima? Sí. En, es, es, una, es una galería municipal que es muy linda, que se llama Sala Luis Miró Quesada. Y justo fue porque invitaron a La N, que era como un museo independiente en Buenos Aires, que... Cuando digo museo independiente, suena como una institución, pero en realidad era como una tienda, o sea, como el tamaño de lo que sería aquí como una tiendita de barrotes, o sea, como 4x4 a lo mejor. Ajá. Y es un museo que, de hecho, lo desarrollaron porque Gautemoc Medina fue a Buenos Aires y se burló de que no tenían un museo de arte contemporáneo. <risa> y, Ay, como unos, señor. y como unos chicos, <risa> Santi Villanueva, que en realidad se, se llevan... Bueno, Gautemoc se hizo muy fan de la enlace, pero Santi Villanueva, Gala Berger y Marina Reyes Franco... Son tres, son tres curadores, artistas. Crearon la N, que era como este museito, Museo de la N de Arte Contemporáneo. Y ellos tenían una cosa que cuando los invitaban a ellos a hacer muestras, siempre invitaban a otra institución inventada, básicamente. Y ese día, esa vez me tocó... Te invitaron como, a ti. Claro, había como dos salas divididas. O sea, acá lo que se ve atrás sería como la N. Y uh -huh. este, mi lado de la sala era este. ese es el video de Hannah Black que estaba viendo. O sea, Orsi, que era súper chida. O sea, fue como, como medio precursora de... Estoy, aparte, asesinando. Seguro se pronuncia como Shershi en, en irlandés. <risas> Murder en la pronunciación. Pero ella como que tenía como una, una estética súper TikTok. Como videos súper rápidos, como haciendo cosas como muy cotidianas, pero muy lindo siempre. Esta era de Adminoliti, de Brian Cor Mar Corp esta de Mayweather que pegó mucho. Era como, podías llevarte como real girl. Y era como... Wow. Literal uh -huh. podías sacarle para... Como era como la... El cosito para su Etsy, donde podías pagar por literal esa colchita con la que se estaba tapando. O la funda de su almohada. Era como un twist en ser camgirl. Esta época de Andrea Crespo, que era increíble, que sí. era como medio... Muy dar como... Como una idea de... Pensar a todos los extremos posibles, como para la disforia corporal, y ella tenía como todo un trip con. Estas gemelas. Con, la, Ajá. con las gemelas bicefálicas, claro. Y era, sí. era como muy loco, como. Tenía como textos escribiendo sobre, ok, ¿qué tal si no solo soy trans? ¿Qué tal si soy como una persona, dos gemelas bicefálicas entregadas en el cuerpo de una sola persona? Como muy, era muy interesante esta. O sea, muy hechí en el buen sentido, diría yo. Sí. Yo cuando le conocí, realmente... creo que, o sea, creo que la primera vez que vi sus pies, esta pie, fue de las primeras pies que vi. Eh, y lo primero que pensé era como, pues claro, es como, como emo otaku, o sea, como un poco, claro. sí. O sea, sí, tiene todo el sentido, tiene toda la absoluta conexión con las cosas que visualmente consumía entre los, no sé, 12 y... hasta ahora, ¿no? No, pero, y es como... Algo muy loco de la era Tumblr, muy loco de la era Tumblr, es que se llevó como esta idea de... Como la Identity Politics se llevó al mame, pero como un mame que fue sobre todo muy estético, y que en su momento, en el momento trompiano me parece, y por eso siento que nos hemos vuelto un poco más, menos... Eh, aventureros en el lado estético de, de deshacernos de las etiquetas o de multiplicar las etiquetas, eh, era como esta idea. ¿Te acuerdas que literal en Tumblr había gente que hacía como grupos que tenían, que ¿cómo se llamaban? Que era también medio racista. Como que se llamaban como Second Spirit, que es como una idea como eh, indígena americana. Pero que decían como, yo en realidad soy un tren y amo a los trenes y me siento sexualmente atractivo, atraído por trenes. Y era como mucha gente que se lo llevaba muy en serio. Y ahora, bueno, como un poco, uh, and hoy Andrés Crespo tiene como todo un backlash contra su propia obra, que era como esta idea de hasta, como, creo que él lo ve ahora como, como haber sido empujado justo por foros de internet, como llevando las ideas al mama. Llevando ideas al mama. Porque no hay otra, y por mucho tiempo como en la época trompiana se usó eso en contra de la, de las personas trans, como esta idea de que ja, estás inventando mamás, es como la gente que inventa que es un tren, como es como no, ok, creo que podemos llevarlo a un mame experimental estéticamente pero no podemos usarlo para recortarle los derechos a la gente, o sea no, como pues, el, no. por favor, como por no. favor pensémoslo en términos de tumble, no. no en términos de política, de literal, vamos a disminuir los derechos de la gente pero bueno, eso, eso murió muy cabrón y siento que la forma está un poco renaciendo en en Twitter, como esta forma de medio policíaca de decir, no, no dijiste esto bien, de policiar a la gente. Es sí. gracioso lo que dices de, de Tumblr y... Bueno, creo que Tumblr siempre tuvo como esta característica de ser un poco más de izquierda, eh, sí. no sé, como integrador. <risa> Hay incluso un episodio de estas guerras de Internet en el 2014 donde... Oh unas chicas en Tumblr porque Tumblr digamos igual que por ejemplo Black Twitter tiene, tienen como o tienen grandes sectores de comunidades sí. alternativas entonces hay una pelea incluso donde unas chicas mandan a a con posts feministas ForChan y ForChan les revierte la imagen la la batalla y parece ser que sí fue como muy cruenta y termina perdiendo Tumblr un poco eh, porque, pues bueno, es difícil, es difícil contener el odio de un lugar como 4 sí, Y eso claro, es 2014. O sea, no. Ya después creo que, que un poco el fin del Tumblr viene cuando lo venden por primera vez, ¿no? Pero uh -huh. yo no sé si quisiera hablar de eso, más bien quería hacerte un par de preguntas viendo cómo expusiste esa última exposición de Jim o hubo otras más. Ah. Esa fue la última... Ah, en realidad no, la última fue... De la cual solo tengo una sola foto. Eh, que me invitaron a, a Chile. Había como un, una, una muestra que se llamaba Los Nuevos... Ahora no me acuerdo. Ahora lo encuentro. Eh, pero inventaron como también... Era la idea como de poner en un solo lugar, medio en físico, eh, como proyectos independientes. Y también estaba Aeromoto, por ejemplo que era mi vecino, justo. ¿Por qué no puedo ver a mi propio profano Ah, ya <risa> ah uh, uh, Acá están. Las niñas viendo el gym. El wow. gym en Chile. ¿En el 2019? Uh, como justo, sí, como justo en casa plan. En ¡Qué bonito! Sí, era muy... Justo esto de atrás ya es eh, aeromoto, como estas plantitas y hasta acá hay como publicaciones... Uh -huh. Eh, también estaba helio creo que solo se llama helio eh, que era un artista argentino, alemán, que hacía como, que hizo, eso estuvo muy chido, hizo como una colaboración con un grupo de ahí de Valparaíso, porque era en, en Valparaíso, no en, no en Santiago, que hacían, hacen como ropa, como ropa muy cool con toda ropa usada, como con pacas. Y ella, eh, ellas hicieron como una colaboración así, eh, como de un textil súper chido. Era muy linda esta muestra, Laura. Eh, Esto era todo, de mis tradiciones son como unos cojines de emoji que compré. ¿Qué no. <risa> <risa> <risa> y estuvo, siento que para mí estaban como los grandes hits. Estaba, ahora te digo quién estaba, estaba Shoné, que ha sido como una influencia para mí muy grande. Shoné, como Shoné McLean Halloween que también es alguien que es como que tiene, igual ella todavía le va chido, como que creo que tiene como una carrera más institucional, como más, eh, como la, desde la academia. Eh, pero estoy buscando. Uh, los nuevos sensibles se llamaba la muestra, qué loco. Ah. Eh, estaba Minoliti, estaba Emily Gervais. Uh, encontré, no mamás. El libro, encontré el link, lo voy a tener que buscar acá, uh, en mis docs. Pero encontré el link, ah, por cierto, esta imagen, Terrell Davis, uh -huh. Peace. Lo extrañamos. nada. Uh, es esto? <risa> pero a ver, espera, nuevos sensibles. Encontré el, esto es literal, me acuerdo que le escribí a Emily como Emily, esta es mi obra favorita de la historia del arte digital. Ahora la veo, o sea, todavía la veo y digo, eh, pero bueno, estuvo. O sea, si ¿sí vamos a llegar a tu que... obra favorita, porque sí. estábamos con esa duda y sí, qué bueno sí. que nos recuerdas. Sí, sí. Oh, di, dime que está aquí. No. ¡Oh! no. No. ¿Cómo <risa> quedar ese typo? ¿Cómo ese typo? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? A ver, a ver. Eh, el...? Chancel... Voy a usar esto, sí, solamente para buscarlo. Tiene que estar en algún lado. Yo lo debo, yo lo tengo seguro. ¡Sí! Eso está. Wow, ¿Alguien la tiene en algún lugar? ¡Qué loco! Por favor, que se abra. Me acuerdo que esta la discutí. Yo igual tenía como una de calidad pasada de lanzar. Igual esta no es la obra completa. ¡Lol! Debe haber más de una versión. Eh, me acuerdo que me peleé con una profesora en Argentina sobre esta obra. Como, ¿pero por qué estás hablando de esta obra? Y yo, ¿qué? Es lo mejor que he visto en mi vida. Truly, o sea, no sé qué tiene esta imagen, pero... O sea, me encanta. Pero igual había, tenía una partecita que decía como attention whore, como diminuto. Aquí. Igual, ok, pueden ver todo lo que estoy buscando en mi Sí, sí, sí. <risa> Lamentablemente <risa> estamos viendo todo tu escritorio y ese tipo de cosas. A ver... Ay, no sé si lamentablemente. Pero... A mí me gusta mucho, pero, pero sé que es incómodo. Think... A ver. debe estar en algún lugar. Poder mostrar de la forma más... O sea, esto es lo que sí. mostré en, sí, sí. De... en el video era... que, que mostraste. En... Claro, que le tuve que pegar todo uno con el otro. Esto es Adminoliti. Muy lindo. Oh, era... Claro, esto era su época de porno geométrico. Ah. Que es el mismo tiempo que está en la muestra porque fue literal cuando pues la primera vez que vi esto fue como en el taller donde surge el gym. Como ella mostró esto y yo mostraba como, ah, me interesa esta obra. Este es beautiful. Pero le falta algo? No, es esta oh, Es el. Wow. Pero no sé por qué esta obra realmente siempre ha sido como mi hit. Y me acuerdo que le escribí a Emily Gervais como, esta es mi obra favorita de todos, de la historia del arte digital. No sé qué tiene. O sea, siento que es como el selfie art llevado a su más sí, sí, sí. interesante. Como siempre siempre ha sido como a soccer por un arco iris, eh, no sé, glitter, me gusta, me gusta el iPhone, hay glitter, claro. como siento que, y te digo, um, o sea, como me peleé como en una clase, como teníamos que exponer como curadores profesionales una obra, y yo como hablé de esta obra como una hora, y mi profesor como, <ríe> no es para Supongo ti. que era un GIF. <ríe> sí, en ese es un GIF. Es un, un GIF que dura para toda la vida. Y luego, ¿qué más no sabía, ¿no? Ah, ella es... Uy, uh, estoy seguro de la conocen. Uh, uh, argentina, muy chida. Uh, uh, uh, uh. Tengo que volver como a los mails. Uh, ¿Verdad? Sí. Literal, los mails que le mandaba a la gente. Ay, Paulita, también importantísima. Uh, y Jane, y Jane también. <tipo> Victoria. Yes. Bueno, Vicky. Eh, Ángela Gurría, estoy investigando sobre. Pero esta obra es muy linda. Wow. Well, si tiene otra vez todo esto, ¿no? Del selfie art y de. Pues esta. Es que a mí se me hace bien interesante porque, no sé, la historia de la fotografía tiene esta, pues, este autorretrato, la historia de la pintura tiene este autorretrato, y un poco eh, en los medios digitales está mal visto el autorretrato por supongo su facilidad y su ubicuidad, y es bien interesante cómo pues hay grandes autorretratos. Claro. O sea, este es un autorretrato. Sí. Este es el, increíble, el, la... sí. Ajá, y el anterior también, porque son justamente estos autorretratos que Chance no necesita ser tú completo y puedes mostrar como tu mundo, ¿no? Un poco me recuerda a, estas, a esta fotógrafa Meyer que siempre se tomaba fotos con espejos. Uh -huh. Claro. Ella es Victoria Papagni se llama esta artista. Perdón, me olvidé de su apellido. Pero es muy linda, síganla, síganla en todo, Big Papagni. Pero claro, tiene para mí mucho que ver... Eh... Es como una relación muy, que es un poco también, creo que lo que es interesante también de los videos de, de Petra Courtright, pero es como esta relación muy física, como con la mediación de lo que hacen las pantallas. Como esta, esta relación que no es nada más, bueno, se llama Soy. Como una relación que no es meramente... Como el autorretrato en sí mismo, como que hay una idea de, de distorsión del propio ser, como de distorsión de tu propia representación, que creo que es como súper interesante. Eh, esta era, esta era eh, Paulita, Paulita Nesif, Paula Nesif, que creo que ella también se retiró del arte, a veces vuelve al arte. Pero ella como justo habla como de estos estereotipos de ser como... Porque ella es brasileira, pero vive en Europa, en Londres hace tiempo. Entonces siempre está como discutiendo, como estos estereotipos de ser la mujer tropical, como la mujer eh, sensual, frutera frutosa. Y creo y que igual, digo, para no robarte ciclos de tiempo, porque, uh -huh. sí, <risa> porque podríamos ir a ver absolutamente todo eso, me queda clarísimo. Pero creo que igual está bueno como con esta parte de, eh, pues sí, como dar cierre también tanto a lo que estuviste desarrollando con el gym, como pues estas manifestaciones que salieron de la pantalla y se postraron en otro lugar esta siendo como la última exposición en la que, pues, justo sucedió eso, eh, pues, no sé, si quieras como compartirnos como algún, pues sí, idea, reflexión, frente a quizá un potencial futuro del de gym, ¿no? O más bien como, no, más bien sería como una especie de presente extendido que puede manifestarse en diferentes espacios, no sé, eh, un poco cómo como te sientes frente a, pues sí, como esa capacidad o potencia que seguro que sobre todo en un momento como ahora, pues parecía que regrese un poco a la vida, ¿no? Y quizá, no sé, es algo que estés notando dentro de ese espacio, quizás no, <risa> pero no sé, o sea, creo que también es interesante saber cuál es tu postura frente, pues frente a esto que sucedió, como decíamos al inicio, hace casi 10 años, ¿no? Diez años. Oh my God. Eh... Sí, creo que, creo que la potencia del gym es justo esa, como... O sea, literalmente todavía me llegan así como... Um, Google Alerts. <risa> tipo, sí tengo un Google Alert con mi nombre. Y Ajá. casi siempre son como del gym, o sea, casi siempre es como... O todavía hay gente así que me escribe de la nada, como estudiantes de arte, como, ah, me encontré en el gym y está bien chido, y solo te quería decir, es como, gracias, tipo... Oh, <risa> Increíble, eh, y creo que es un poco lo que decíamos ese rato, como... Eh... Como eso, me, me interesa eso, como que exista como esta reverberancia, como ahora creo que de cierta, de cierta forma incluso me da más tranquilidad el hecho de que no lo haya como comprado una institución, como que no sea algo que está como restringido, como atrás de una arqueya, por ejemplo, que necesitas pedir el permiso para ir a verlo, o sea, como esta cosa que sigue ahí un poco flotando y al mismo tiempo como, como degradándose como un pedazo de iceberg que se separa del Tumblr o algo así. Eh, como me interesa también estéticamente, me, me produce mucho placer las ruinas del gym, como que haya, como que cada vez, por ejemplo, de repente Tumblr ya no permitía pezones que se presentan como femeninos, entonces ahí desaparecieron cuatro cosas, y entonces de repente el Tumblr prohibió, bueno, cuando lo vendieron prohibieron el porno, entonces ahora piensa que porno... Obviamente Tumblr o Yahoo definen el... Entonces aparecen otras cosas como... En ese sentido me interesa eso como... Como este objeto poco definido, como no es un archivo, realmente nunca fue un museo, tampoco es una institución, como existe a partir de las relaciones que forjó y que sigue uh -huh. forjando como algo que se está degradando. Eso, eso me parece muy interesante. Y por otro lado, no quiero ser como pesimista, pero... También creo que como a la generación que le sigue a la mía, eh, les está tocando mucho más complicado todo. Y siento que es mucho más difícil escapar como estas, eh, como las formas de comunicación monetizadas, básicamente. O sea, uh -huh. siento que como, como algo parecido a esto, eh, Instagram no funciona de la misma manera, como... Incluso Patreon, tampoco, menos, o sea, como, creo que algo cercano, o siento que algo que tiene como un espíritu parecido, como de, de acercarte a cosas que no conoces, pero que están chidas, es un poco quizás funarte, como, uh -huh. como no, es un proyecto muy distinto, pero siento que hay como algo de naivete, como Ajá. de este de por qué sí, no, sí. como por qué chingado no, o sea, por qué no lo voy a poner en museo a mi cosa de, de Tumblr, o por qué no voy a discutir eh, Calder, o a sea, Hacerle unas arrepentidas, ¿sabes? O sea, como, como siento... Y eso, eso me parece súper interesante. O sea, como si sí hay cosas que están saliendo, pero... O sea, justo mis opiniones negativas al respecto tienen mucho más que ver con las condiciones laborales y de explotación que les están tocando a los artistas más jóvenes, que con que ellos sean oh, unos hendidos, no tengo ningún regaño, no tengo ningún regaño, es el contrario, creo que se lo están pelando más cabrón, perdón por decirlo serias. Es parte de la sinceridad. Pero sí, o sea, siento que el espíritu vive en muchas cosas. O sea, es eso, o sea, como realmente necesito canonizarlo en un archivo. No, está chido, como justo ese fue el espíritu y está chido que siga así, siendo su espíritu. Larga vida al espíritu <risa> replicable del gym. Larga vida a la gente que baja sus GIFs y luego los pone en Twitter. 10 <risa> <risa> de 10. Ay, sí, pues es muchas es. gracias, Gaby. Sí, muchas gracias, Gaby. Eh, uy, no llegamos. Uy, uh, Shana, qué bueno. Hay muchas cosas, güey, muchas cosas. Pues es que, este es, bueno. es, que es un museo. O sea, es que es un museo. Pues museo sí, ni sí, modo. No. Como el no lo puedo no hacer en un día, claro. Exactamente. Ay. Uh, muy bueno. Esto es muy bueno. Bueno. bueno. I make land art now. Put me in your old white man, I land art show. Muy bueno. Oh, Ay, gracias, pues. estuvo chido Estuvo chido, sí Muchas gracias, David De nada